going to talk about Extending Consul. Uh, we have three fantastic guests here. Uh, Francisco Tena, who is the project manager uh, of Participatory Budgeting in Brooklyn, New York, which is an organization that promotes participatory budgeting in the USA and the whole world. And he's going to be talking to us about the use of Consul Participatory Budgeting in New York. Then we have Paul Valencia, he's the CEO of um, Nahia Solutions. He's a Ruby on Rails company in Quito, Ecuador, that have launched Quito Decide, uh, with some innovative changes. Uh, and he's also involved in a secret project which he cannot disclose unless you buy him a few beers later tonight. <laughs> and we also have uh, Senen Rodero from Rock and roar which is a Ruby on Rails company in Palma de Mallorca, usual contributor to open source, and he's been involved in a number of contracts with Consul and the Madrid City Council. Um, so, please, Francesco, if you would like to proceed with your presentation. Uh, good afternoon uh, good afternoon everyone um, I want to frame my conversation a little bit um, very new to the console scene um, it's it's something that me and my organization sort of have started to uh, explore and discover really um, at the end of spring of this year um, and so we're very new to the console community um, and I'll, I'll tell you a little bit about our organization, um, the Participatory Budgeting Project. It's a nonprofit that spreads participatory budgeting all over North America. Um, we've operated um, for about nearly a decade now, um, starting with doing PB in Chicago, um, doing it a few later a few years later in New York. Um, and then since then, participatory budgeting has sort of spread pretty decently in the U.S., um, with us being the main providers of technical assistance. Um, the other thing I want to frame is how we approach participatory budgeting. Um, I, I don't think I have to convince this crowd about the benefits of having more citizen engagement in local government, um, but the two things that I think I want to expound upon is, for us, participatory budgeting is not only one of the best ways for residents to participate in how their tax dollars are spent. It's also a vehicle through which we achieve two really important parts of our values. Um, the first is this focus on equity and making sure that people who are usually not at the table have a seat at the table when we run our processes. Um, usually, when folks do civic engagement, you draw a crowd that tends to be more male, that tends to be older, wealthier, and white. Um, and the participatory budgeting processes that we, we run are intentionally designed to flip those power dynamics. Um, the second thing I want to talk about good, um, is how this is a process that we see as being of having its strength and being community-led. Um, so that means it's designed by the community. That means we have the community and the participants centered rather than having the experts centered in this planning process. Um, and that means that we re rely a lot upon in-person activities. And so for the large history or the 10 years of the work that we've done, um, our role in, in technology has, has sort of been a little complicated. Um, we've never developed any of our own technology, um, but we kept tabs on who can do which parts of this process Um, and we would recommend things that we liked, um, but then we were also very careful about not having technology be a tool to further the inequity in participation. Um And so making sure that we have technologies that work really well with offline and online processes, hybrid processes, is really, really important to us. Behind you, you see the the process that of how we do participatory budgeting, um, and I just want to quickly explain some of those steps. I think. I work backwards since I think that that might work. So at the end of the PB process, we have money that goes to projects. Those projects are decided upon by a vote. Um, and the ballot that creates that vote is the outcome of people submitting projects. Um, the difference that I think um, is most significant here is that how we get to the projects part. And so before we even start to develop projects, Um, one of the things that we do, going back to the beginning, is we convene residents, we convene organizations, and we convene people on the ground, and we ask them to decide what this process should look like and how it should be designed. And so from the start, the process is designed by community residents um, for community residents. They decide. Who should be eligible to participate in which parts of the process who's going to be able to vote what populations we really want to make sure are represented or, or even overrepresented in this process to give you an example I ran a process in Boston where teenagers were in charge of a million dollars of the city's budget um, and the groups that they identified were young people who were undocumented who are not legal residents of the United States um, young people who were homeless or unaccompanied young people who were Uh, court or gang involved or been involved in the justice system um, and gay, lesbian, transgender and bisexual youth as well. So making sure those were the center of any outreach we did. <clears throat> I go through all of that just to say when we started to work with Consul we made a blueprint of everything that happens in our uh, participatory budgeting process all the different roles that people play um, and all the different Uh, stress points that we find um, when we work with PB processes um, already. And so you'll see that at the top uh, is like how happy people are during each part of the process. Um, one of the, the things about doing PB in a way that's um, community-led and um, centers equity is that it requires a lot of extra work. Um, and it's work of bringing those people to the table. It's the work of training residents to facilitate these community conversations, training residents to look at all the ideas that were submitted, and then turn them into project proposals, um, and then all the work of keeping folks engaged and communicating with them all the time. And so when we first looked at council, the things that council did really well sort of started, I would say, if you look at the second third of this Can I, oh, I can move the mouse. All right, this is good. Um, it starts, console for us in PB starts at proposal development. Um, the first, one of the first phases of citizen engagement in console is people submit proposals. But for us, the first engagement is people design the process. People submit ideas, which are like smaller, Um, more streamlined versions of projects, and then community residents, volunteers, look at all the ideas and work with city staff directly to turn those into the project proposals. And so that means we have a, many more different user groups um, that currently exist in console, and then we also had to figure out what functionality needs to be needed to be built out. Um, and so our our first sort of audit and run through of console is that um, We needed the groups and the users to work and have certain permissions that are different than the General Console permissions. Um, once processes were done, we wanted to have a way to examine the entire program to see which types of projects were funded. And although Console does uh, a good job of tracking and updates on projects that got funding, There, there's no sort of program-wide summary of which types of projects are funded, by whom and how that compares to other budgets. Um, there was no equivalent of doing just general idea collection from people in console. Everything again started with proposal development. Um, and the mapping feature in consoles were pretty bare compared to the features um, that other tools during idea collection, other things had. And so the information you get from looking at a map in a console is usually only the location, um, while other tools will have information about the kind of project that is there. It'll have a short summary if you click on the icon and, and some other things. Um, and the last thing is the the voting method that console employs um, is something that is very different. Um, a lot of the processes in North America um, try to mimic an election ballot of having like one page and You have a certain number of votes, um, whereas console has the shopping cart style, knapsack style, where you spend up to the budget. Um, and so, in looking all of these in, in all of these things, we uh, worked to prioritize what we needed to build out first um, in order to pilot it, um, and then started to do that. And we worked with um, Devin Balkind, who I know uh, many folks know here in Serapis, um, to to do some of that work, building out an idea collection module, um, improving the admin console backend. Um, and right now we're doing the voting module, doing adjustments there, and also thinking about what it looks like to um, further the proposal development uh, module in order to support some of the group work and the in-person work that we see um, in North America. Um, and right now, consul is being used uh, by two New York City council districts as a pilot for their PB processes. Um, and that's out of 33 districts that do it. Um, and so, we're really, really excited about what's coming next. The thing that I, I would say, um, the direction in which we're trying to figure out where to go is how well and how easy would it be to um, make console more streamlined for offline and online activities during our PV process. Um, we're trying to figure out what it looks like to potentially scale this and also Think about the training and facilitation that's required. Um, the other big movement happening in the US is more school districts are adopting PB to run in their classrooms and in their schools. Um, and so that's going to be a huge challenge of training people on how to not only use participatory budgeting as a tool for engagement, but also how to use some of the tech tools that come with it. So what is that um, sort of learning management system that could be supported or integrated? Um, and finally, I think one of the biggest questions we have is also our organization and its role in the deployment or development of PB technology. And so we're really happy to, to be here. I'm happy to answer questions about what this looks like and what we're, we're looking for moving forward. Thank you. Fantastic, Francisco. Thank you so much. This is marvelous. Uh, if you guys uh, have any questions, we'll um, ask them at the end. So think about them, hold them. Now we have Paul Valencia from Naya Solutions Quito. Eh, gracias Ray por la, por la presentación. Eh, déjame coger esto. Buenas tardes con todos. Siempre es un gusto estar en algún sitio del, del mundo presentando lo, lo que hacemos, ¿no? Eh, Quería empezar por, muy rápidamente por quiénes somos, qué hacemos y, quién, y cómo lo hacemos. ¿no? Somos una empresa relativamente nueva, tenemos cuatro años trabajando en, en software, en desarrollo puro de software. ¿En qué lenguajes? Hoy por hoy todos los desarrolladores saben que hay que saber de todo y de ello también estamos en, con el tema de Ruby. ¿Dónde estamos? Ahí, más o menos a, a 10.000 kilómetros de aquí, en un país chiquitito, verde ahí en Ecuador. Si alguien no lo conoce, ya, ya sabe dónde está. Eh, ¿Qué hacemos? Como digo, desarrollo puro de software y nos estamos especializando en, en el tema de aplicaciones móviles también. ¿Cuántos somos? Somos un equipo de siete personas, cuatro desarrolladores, un, un diseñador y, y, y tres en la parte administrativa, gerencia, marketing y demás. Bueno, ahora sí quería entrar en el, en el proyecto de Relativo Cónsul que es lo que hemos llevado a cabo es nuestra primera experiencia con Cónsul es Quito Decide eh, ¿Qué tenemos aquí? tenemos la, la parte de todos los stakeholders quienes actuaron en este proyecto en este proceso por un lado está la Secretaría de Coordinación que básicamente es la Alcaldía de Quito los, son el cliente directo de quien surgió la necesidad de implementar una plataforma de participación ciudadana con unos módulos adicionales que, que ya vamos a comentar Está la parte de QA, QA es la, la parte de aseguramiento de la calidad, que viene de parte también del municipio de Quito. DMI, eh, de igual manera la dirección de informática del municipio de Quito, que son los encargados de toda la parte de servidores, dominios, de la parte de infraestructura donde anclamos, como saben, el sistema. Obviamente NAYA, que somos la, la implementación y desarrollo de los nuevos módulos. Y siempre, obviamente, toda la comunidad de consul que, que ha estado para brindarnos soporte y, y demás, ¿no? Bien, ¿qué, ¿qué implicó el proyecto de Quito Decide? Quito Decide tiene los módulos base de cónsulos originales, que son obviamente el registro, ideas ciudadanas, presupuestos participativos, eh, los cuales obviamente los, los tomamos de ahí, y desarrollamos dos nuevos módulos, el de Casa Somos y el de Voluntariado, ¿sí? que son totalmente nuevos, eh, 100% desarrollados de in, suelo decir Madin de Ecuador, ¿no? Bien, antes de explicar qué funcionalidades tiene la, el nuevo módulo de Casa Somos y el módulo de voluntariado, los cuales estamos acá terminando de implementar y estará disponible obviamente en GitHub para, para toda la comunidad, eh, quería explicar el concepto de Casa Somos. ¿no? ¿Qué es Casa Somos? Casa Somos son, es una red, valga la redundancia, de casas geolocalizadas en todo el distrito metropolitano de Quito. Es una especie de casas de cultura, especie de... Son espacios públicos donde existen talleres, capacitación, yo puedo reservar salas, ir incluso con mis niños, tengo unas tareas recreativas. Y me permite sobre todo la parte de, de capacitación, ¿no? Tengo talleres, tengo bailoterapia, informática, cocina y, y una red gigante de, de talleres. Bien, ahora que tiene el concepto de qué es Casa Somos, ¿no? que, ah, hablamos de unos centros, pequeños centros de cultura municipales distribuidos, ¿Qué hace el, el módulo desarrollado? Tenemos una parte de información de, con, de contacto, dónde está la casa, su geolocalización, cómo llegar, eh, el email, teléfono, tiene una identificación. Si bien es cierto, en Europa están muy adelantados con el tema de acceso para personas con capacidades especiales, pues en Ecuador estamos dando los primeros pasos en, en, en ese aspecto. ¿no? Entonces, hay un, un icono que identifica muy bien si la casa o la, la casa somos, está o no habilitada para personas con capacidades especiales. Una galería de imágenes, obviamente, para mostrar todas las facilidades, todos los servicios que tiene la determinada casa. Un carrete de noticias principales, de una u otra manera son una, son una red de casas, pero cada una es autónoma y pues, puede generar su, su contenido propio, ¿no? en, a manera de noticias. Los talleres que comentaba, talleres en el sentido de capacitaciones, que están clasificados por rangos de edad, para adultos, para niños, para jóvenes, para adultos mayores. Y... Eh, Está clasificado por casas y ahí quería hacer un poco de hincapié, es una información cruzada, es decir, yo puedo ver, imaginemos el taller de cocina básica, se dicta en la casa, para poner un ejemplo un poco más global, se dicta en Madrid, se dicta en Barcelona y se dicta en Sevilla, pero también puedo ver en la casa de Sevilla, hablemos así qué talleres se dictan, ¿no? o sea, sé qué talleres tengo en qué casa y qué taller en qué casas. ¿no? O sea, ese es, un, es interesante porque muchas veces sucede que está copado los cupos del taller que me interesa, hablemos de cocina, puedo ver en qué, otro, en qué otra geolocalización puedo asistir a ese taller. Puedo inscribirme al taller, he eh, dicho, con un control de cupos, obviamente esto es de ahí el, el cruce de información que habíamos hablado antes, genera una lista de espera también, si el cupo está lleno y deseo asistir a ese taller, en esa casa entro en una lista de espera controlada por el administrador, en cuanto se libera un cupo, notifican al primero y entro al, a, a los cupos disponibles en el taller. ¿no? Todo esto se ancla al, obviamente a Consul y al, al perfil que tenemos en Consul de mi actividad aparece, te has inscrito a este taller, en esta casa, con estos horarios y demás, o estás en lista de espera y, y te notifican. ¿no? Bien, obviamente el administrador de, del módulo de casas somos, que permite, eh, tiene los roles, existe un administrador general, que es el máster del, del municipio, un administrador zonal, el distrito metropolitano se divide, mismo, no, no recuerdo en cuántas zonas, pero eh, zonas geográficas que cada una de ellas contiene N casas, ¿no? gobernadas por, por un administrador zonal. Entonces, tengo administrador general que gobierna todas las casas, un administrador zonal que gobierna N casas y el administrador particular de cada casa cada uno de ellos con el contenido en función de su nivel de, de acceso. ¿no? Tengo un CRUD de información de casas, obviamente puedo editarlas, crearlas, borrarlas. Un CRUD de carrete de noticias, como les decía, cada casa es autónoma, cada casa tiene su prop sus propias actividades y, sus y su propio desarrollo del día a día. Crea y edita las noticias. El CRUD de talleres, lógico, puedo crearlos, editarlos, cambiar de profesores, horarios, la, gest la gestión de cupos que hemos comentado y la gestión de inscritos en talleres. Bien, como os comentado, el módulo Casa Somos, ahora vamos al módulo de voluntariado. Este es el módulo más, es, es muy obvio, ¿no? o sea, el voluntariado es a nivel mundial, son programas por categorías: programas de ambiente, programas de seguridad vial, programas de asistencia a personas con discapacidades. Eh, tengo dentro de las categorías de programas, tengo obvio, los, obviamente los programas, imaginemos que estamos en ambiente: pues tengo reforestación, limpieza de un río, limpieza de un parque. Información de contacto del taller y del perdón del programa de voluntariado y del responsable de voluntariado con sus teléfonos, mails, etcétera, Y la inscripción en el programa. Este es un módulo un poquito más sencillo, todo no gestiona la parte de, de listas de espera, básicamente porque los cupos de voluntariado son, son muy, muy, muy amplios, entonces no, no suele haber problema de de saturación y obviamente se ancla también a consul, al perfil, al detalle de mi actividad. Entonces tendríamos un perfil de cónsul en el cual me te ha inscrito en el programa de voluntariado con estas fechas y demás. El administrador permite un cruz de categorías de programas, cruz de los programas, la información de contacto y la gestión de los inscritos. La gestión de los inscritos en el sentido de una lista, una lista con todos los inscritos en cada programa. Bien. Ahora, eh, he puesto una parte que considero un poco interesante, un, una valoración pros y contras en función de esta primera experiencia de, de nuestro desarrollo con, con Consul. En el lado izquierdo tenemos la parte que nos ha parecido súper interesante, súper bueno de Consul. Es, el código está en orden, es muy, es muy entendible el código. Permite crear nuevos módulos sin modificar el original y simplemente anclarlos. El, el canal de Slack que tienen es, es fabuloso, responden muy rápido. Y obviamente la arquitectura vista controlador, que me permite un desarrollo ágil. Por otro lado, también, a manera, como les digo, de una crítica muy constructiva y en el mejor de los sentidos, eh, el código ha habido a, a algún inconveniente en que no está comentado, pero se, se solventa con, lo, con los otros que, que se entiende y que responde rápido Slack. Tuvimos problemas con la integración del servidor de correo electrónico del, del Distrito Metropolitano de Quito por unos temas de autentificación. Eh, y la, las versiones con las de, de Ubuntu y de Linux. ¿no? Es, tenemos esos, hay esos inconvenientes cuando subes la versión de Linux, no, no soporta la, la versión anterior del console, entonces hay algunas pequeñas cosas que sería bueno entre la comunidad intentar solventarlas. ¿no? Y la documentación del Ruby, pues, que es un poquito escasa a veces. Haciendo un balance de los pros, los contras que hemos tenido a lo largo de este, de este proyecto, que vamos ya unos tres meses más o menos, Podemos decir que el proyecto Quito Decide ha sido un proyecto exitoso, está operando, está funcionando y como les digo, próximamente estará disponible para, para toda la comunidad consul en el, en el GitHub, el, el repositorio con, con estos nuevos módulos. ¿no? Eso es todo y cualquier pregunta, encantado. Gracias. Maravilloso, Paul. Muchas gracias. Muy interesante. Y ahora con nosotros, en el Rodero, de Rock and Roll. Hola, como ya ha dicho Ray, venimos un poquito más cerca que nuestros compañeros de, de Palma, de Palma de Mallorca. Y, bueno, hemos tenido... Somos, nosotros no somos tan impulsores de iniciativas eh, para implantar Consul, sino que intentamos impulsar a Consul desde lo que es el desarrollo y la aportación a, al proyecto en, en código, ¿no? Eh, hemos tenido la oportunidad de trabajar dos veces en este proyecto una fue aportando al, al repositorio principal funcionalidades ya me estaba olvidando la presentación bueno, este es mi equipo y hemos tenido, como decía, dos, dos oportunidades de trabajar en este proyecto, ¿no? una en el repositorio central colaborando codo con codo con el, con el equipo de Core de Consul y otra instalando una, una versión de Consul un poco, adaptada, ¿no? eh, un poco adaptada ya que su foco no es el el que inicialmente quizás se pensó que es ligado a una ciudad, a un pueblo, a una población, sino que pretendía recabar propuestas para, para mejorar Europa. ¿no? Por lo tanto, ahí, bueno, luego os contaré los, los problemas, como ha hecho nuestro compañero, que nos pudimos encontrar en esa personalización, ¿no? porque claro, es evidente que si usas consulta tal y cómo está, todo va mejor. Si tienes que personalizarlo, tienes que trabajar un poquito más, como es lógico. En este primer proyecto de, de desarrollo eh, trabajamos de la mano, codo con codo, con MediaLab Prado, que aquí nos acoge. Ellos con Residencia Hacker definieron funcionalidades que pretendían mejorar la experiencia del usuario, mejorar la cantidad de información que se podía ver pues, de una propuesta y luego algunos módulos transversales a toda la aplicación que fueran reutilizables eh, a coste mínimo. Bueno, aquí unos cuantos pantallazos de las funcionalidades, aunque la gran mayoría de ellas, creo que esta es la única que no tiene Decide Madrid activa, pero todas las demás sí que, sí que las tienen, ¿no? como es eh, seguimiento de propuestas que nos permite pues, estar un poco actualizados de lo que sucede en algo que nos interesa. También, de momento, nos sirve para determinar qué otros intereses puede tener ese usuario. Si yo sigo propuestas... Pues de deporte, seguramente me interesen otras, depu eh, otras propuestas relacionadas con el deporte y cada vez que voy entrando en consul, pues se me informa. ¿no? Eh, hicimos una mejora también para la subida de documentos, para permitir que los usuarios pudieran extender mucho más la información de sus propuestas si lo consideran necesario, subiendo pues archivos complementarios, en este caso pues PDFs, ¿no? que es configurable y fácilmente adaptable a cualquier parte de, de la aplicación. También eh, se creyó bastante interesante poder tener una, una imagen descriptiva para, para las propuestas. ¿no? A veces una imagen vale más que mil palabras. Quizás esto tiene más sentido para unas propuestas que para otras, pero muchas veces, si estoy hablando de un problema que hay en una ciudad, a veces lo mejor, la mejor manera de explicarlo es viendo, viendo la imagen y luego quizás leyendo la descripción. También permitimos relacionar la, las propuestas. Eh, bueno, También los mapas se pueden usar en más sitios de la aplicación fácilmente, pero nos permiten también relacionar, igual que una imagen puede resultar de utilidad, eh, de igual forma puede resultar muy útil poder ubicar en el mapa qué problema estamos hablando. Evidentemente, no todas las propuestas, a veces hablamos de propuestas, por ejemplo, para todo Madrid, no estamos hablando de propuestas para una calle o para una plaza o algo así material y geolocalizable. Y estas son las recomendaciones, que es un simple módulo de recomendaciones en base a, a, a lo que sigues. ¿no? Si sigo deporte, como os he comentado, pues te llega deporte. Si sigo cultura, te informan de cosas de cultura. ¿no? Eh, la otra colaboración que pudimos hacer fue la de, la de instalar Consul, es decir, coger el, el repositorio ya con todo eso que os habíamos dicho que hemos hecho, y eh, porque ya estaba en el repositorio raíz y crear una versión, una versión un poco diferente porque en este caso no estaba ligada a una ciudad, ¿no? Y aquí nos encontramos algún problema, aunque al principio nos dio más miedo de lo que luego realmente fue, porque la mayoría de las funcionalidades de consul son opcionales, ahí hay un trabajo fantástico, esto permite a, a cualquier eh, institución adaptarse mucho, eh, o sea, más bien, que la herramienta se adapte a, a sus necesidades, ¿no? Eh, Bueno, y aquí podemos aprender una serie de cosas, ¿no? Pues que, bueno, estas funcionalidades opcionales, pues eh, siempre echas de menos cuando una no lo es eh, y tú la quieres quitar porque aquí lo que te implica es que tienes que ir a, a programar. Esto, por ejemplo, para nosotros no es ningún problema porque somos un equipo de desarrollo en Ruby on Rails, así que podemos afrontar este tipo de, de problemas muy rápidamente. Pero quizás para algunas instituciones no tengan programadores en Ruby, eh, a lo mejor expertos en Rails y encima conocedores de Consul. Y eso, a veces, puede dificultar el, el hecho de conseguir a alguien y, y cuando a, un, a alguien profesional de, de este sector le costaría lo que le costaría un día, pues quizás a alguien que no está tan metido en el tema le costaría muchísimo trabajo. ¿no? Luego, viendo esto, es decir, nosotros hicimos una, una particularización muy concreta, que es desligar eh, consul de una ciudad. ¿Qué pasa? Tenemos una versión ahí hecha que funciona y hecha pues con el mecanismo de customización que tiene que tiene Consul de manera que siempre te puedes ir trayendo lo, lo nuevo que viene en el repositorio padre sin tener conflictos con tu personalización eh, y creímos eh, nos encontramos en que no hemos sabido dónde difundir ese trabajo que hemos hecho ¿no? es decir hay 400 forks de Consul eh, cada uno tiene sus, sus personalizaciones y pero casi ninguno actualizamos el ritmo no para que quede claro que hay de diferente con respecto al original. Muchos son prácticamente lo mismo con mínimas modificaciones, pero yo qué sé, si ahora eh, cualquiera de ustedes quiere montar una, un cónsul que, que, no que no tenga que estar ligado con el concepto de ciudad, ya hay un código testeado que funciona y que si nadie sabe que está allí, nadie va a poder usarlo. ¿no? Quizás aquí es un poco apelando a lo que ha dicho Stallman, eh, eh, hay que difundir ¿no? estos trabajos para... Que otra gente pueda, en vez de rehacer la rueda, como pecamos muchas veces en informática, ¿no? eh, pues coger lo que ya está hecho y en vez de invertir en volver a hacerlo, lo voy a mejorar. Así el primero tiene una cosa mejor y el segundo también. Esto es un poco eh, también bueno decir que, que las carencias que le vemos a consulta tampoco es que las veamos como un error. Estos son críticas constructivas y creo que es un estado natural de un proyecto... ...joven que ha crecido como un cohete y me parece que bueno, los desarrolladores que sigamos colaborando aquí... ...pues tenemos que intentar ir cuidándolo y mimándolo para que siga siendo limpio, opcional y fácilmente instalable. Muchas gracias. Maravilloso, muy interesante, Sene, muchas gracias. Pues ahora ya pasamos a fase de preguntas. Si tenemos preguntas desde el público. Pablo. Vale. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. La verdad es que han sido muy interesantes, diferentes visiones de un, de un mismo artefacto, como es Cónsul. Tenía una pregunta sobre la última ponencia de SENEN. Eh, si pudieras desarrollar un poco más, ¿cómo funciona el módulo de recomendación? Si has dicho que el módulo de recomendación, ¿qué features? Eh, ¿Features? ¿Qué, qué, ¿Qué, Bueno, sí, ¿qué features que le echas? Vale. Y cómo, y, cómo, ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se gestiona la entropía, ¿Cómo se gestiona la no convergencia? Etcétera. Bueno, eh, es decir, ahora mismo ese módulo es un módulo muy MVP. ¿vale? Asumiendo que es un módulo experimental. Vale, ¿vale? asumiendo que es un módulo súper... Eh, eh, todas las funcionalidades eran un poco experimentales, aunque parece que muchas de ellas siguen, siguen usándose, por lo cual parece que dan un buen resultado. Hay veces que complicas más la historia y tampoco consigues mucho mejor resultado. ¿no? A veces que lo simple, eh, sí si simple, dos veces bueno. Eh, aquí realmente es súper básico. <ríe> si estás logueado y sabemos que, que, que, que, que sigues, pues te puedo recomendar por orden, eh, ahora, si te digo la verdad, hace un año que implementamos esto, así que explicarte el orden en el que se, eh, que, no me acuerdo, no, no sé decírtelo, eh, pero básicamente es, es un funcionamiento súper sencillo. Tú al seguir te queda, queda almacenado, que esto no sé si le gustaría al señor Stallman, eh, en las categorías ¿no? eh, que estás, de las propuestas que estás siguiendo y si yo veo que tienes cultura y deporte de las que tienen más movimiento ahora no me acuerdo si eran visitas no me acuerdo bien, me sabe mal eh, se te ofrecen, por ejemplo, en la home ¿no? en la home hay una sección que si no estás logueado evidentemente no sabe tus preferencias por lo que no te puede recomendar y ahí pues seguramente creo que lo que hacíamos era sugerir lo que más se movía ¿No? Lo, más, lo más activo del momento sin embargo cuando sí que estás logueado que sí que podemos saber algo más de lo que sigues que lo mismo si no sigues nada, tampoco tengo información, como si no estuvieras logueado pues eh, te ofrecemos ya en base a tus preferencias y, y diría yo que bueno, sí va cambiando por el tiempo porque depende del movimiento en ese momento de que hay en Consul ah, eh, no hay más código <risa> ¿Puedo hacer? ¿puedo por hacer supuesto eh, cuando dices en ese listado, es, el listado de recomendaciones es el defecto o, o no, esa no, no, no, no. es la segunda opción. ¿Qué tienes que elegir? Sí, el listado el, digamos el listado de propuestas no se ve afectado por esta funcionalidad de ninguna manera. Vale. Lo único es eh, en la home, ahora mismo, como ya que he comentado, era algo un poco experimental, quizás sea en el futuro pase a afectar a otras partes de la aplicación, pero en este momento eh, simplemente se informa en la home, ¿no? De manera que con la intención simple de que vuelvo dentro de una semana a cónsul, mi sesión sigue abierta, estoy viendo dos cosas que no estaban la semana pasada y no he tenido que ir al listado, que a veces es muy grande y extenso. Entonces, si yo quiero estar actualizado de la evolución de la propuesta, tengo que seguirla, por lo cual, si quiero estar actualizado, tendré que estar sometido a la recomendación, ¿no? Por Tal cual. Ahora mismo, sí. Ahora mismo <laughs> sí. Sí, sí, es una experimentación. Sí, sí, sí, eso se sí, trata sí. Muchas gracias. A Thank you very much. Um, I would just have one question. So the last of you um, gave a very nice proposal. I mean, you were criticizing that there is no exchange between the community, right? You are emphasizing that people have to reinvent all the time the same um, bridges, the same solutions. So now there are three companies of you sitting there. Each of you did um, yeah, implement something new or, or customize something. So may I just ask you the question, do you feedback to the community? And if not, what is holding you back? That's a question for all three of you. Thank you. In, in my case, or eh, well, in our case, pues, eh, no, no hemos devuelto aún ese feedback a la comunidad y hace tiempo que, lo, que hicimos este proyecto, ¿no? Deberíamos de haber sacado tiempo, pero bueno, aquí pues un poco el problema que tenemos siempre, ¿no? A veces las colaboraciones eh, que usas, en las que usas un poco tu tiempo libre, pues se ven afectadas por tu vida profesional del momento, personal y de todo. Y, y lo que, aunque fuera bonita la idea, quizás no lo hemos hecho. Es decir, lo bonito sería incluso si es posible hacer un PR de vuelta a Consul, para que si es reutilizable para todo el mundo, que todo el mundo lo disfrute. Creo, mi propuesta no viene tanto por tener un inventario de, lo que, de las instalaciones que hay, sino más tener un inventario de lo que hay diferente. Porque, al menos, si no lo he podido pull requestear contra master, que al menos alguien sepa que está. Siempre puedes ir a coger los commits, traértelos, y evidentemente sería mucho mejor tenerlo en el repositorio y ya no tener que hacer nada, pero, bueno, evidentemente hay que animar a la comunidad y a los que contribuimos de vez en cuando a que hagan ese esfuerzo adicional y también quizás medidas intermedias, podría ser esta como la de un inventario con, con, con cosas peculiares que se pueden encontrar de Consul que pueda reutilizar otra gente. ¿no? A mí se me ocurriría, por ejemplo, en consulproject.org, ¿no? que hay una buena documentación, quizás tener ahí un listadito con... Yo, por ejemplo, en el proyecto este de Más democracia en Europa, pues explicaría eh, claramente que la personalización... Fuerte que hicimos simplemente fue sobre propuestas y desligando las de ciudades, es decir, otros módulos en ese caso están desactivados por los que no los tuvimos que customizar. Era un proyecto muy sencillo, pero ya es un valor y este estuvo, estaba testeado y todo, es decir, que otra persona se puede fiar de ese trabajo y usarlo con garantías. Yes. Um, <laughs> Devin has the mic. I think um, he can talk a little bit more about how, how we contribute back to, to the console. But I, I have a few other thoughts about the feedback situation. Um, we're also trying to figure out who our actual users are, um, which, which I think is a little different than what you were actually asking. Um, but I just wanted to say that for us, we're trying to figure out are we building a technology for city staff? Are we building this technology and serving the community? Um, or or who is actually the the, the people that we're looking for um, the direction of our development to reflect the needs of? Uh, but but uh, from my understanding, and Devin, feel free to add to it if, if the mic's in your hand, um, we have submitted code back to Console Project, um, and it's been accepted. Um, right now, a lot of it is sort of um, hacked together, and so we have to... We have some code debt to go back and, and really make up to par, but we've been, we've been submitting back to the projects as well. Yeah, I mean, our, our, our general process is that um, we figure out what the gap is, like the feature that we want. Then we create an issue on the, on the GitHub, on the console GitHub. That kind of is like a generic uh, interpretation of what that would look like if the code, if, if the system supported what it is that we wanted. Then we hit up the development team on the Slack, ask them for feedback on that on that discrete issue. They give us some feedback. Maybe we change the spec a little bit on the GitHub issue. And that's when we start actually like coding the stuff. And so everything that we're doing um, is being packaged into changes. We already did one change about adding menu items um, on the main nav. That got into version 1.17, point, point then 0.18, 0.19, all of our, you know, we're, we're definitely aiming to kind of backport all of our changes in. And the easiest way to backport this stuff is to be in conversation with the developers before you have to figure out what you need to change from what you deployed to what would be deployed by everybody. So keeping that conversation—that's why I think I agree that the Slack channel is so valuable, and and developing I think a little bit more of an expectation maybe within the community that like this is a good that that's a good practice or if there's a better practice to kind of keep the. Uh, make backporting as cheap as possible, make it as easy as possible for the developers to comment before people invest in code in the wrong direction, is, is probably a good idea. Sí, ahí, respondiendo un poco a la pregunta de, de, de primera pregunta y un poco al hilo del, de los comentarios, eh, por nuestro lado, si bien es cierto, somos muy nuevos en Consul, llevamos trabajando desde septiembre de este año, o sea, tres meses en, en la plataforma con los módulos nuevos, y como comentó Ray, estamos con un nuevo proyecto el cual no se puede comentar, pero vienen nuevos módulos. Sí que echamos de menos, como comentaba mi compañero, un repositorio donde, si bien es cierto, está el GitHub, vamos a subirlo, está disponible, pero no, no tenemos dónde decir hemos hecho esto, esto, esto y que no quede perdido. ¿no? Mm. O sea, creo que sí sería interesante una iniciativa de, de toda la comunidad, comunidad developer crear algún, algún repositorio ordenado, indexado, que nos permita a todos reusar y saber qué. Que está ¿Y dónde está? ¿no? Quito decide, está operando, está funcionando, está testeado y disponible. Pero es muy probable que subamos al repositorio y eh, de aquí a año y medio nadie se acuerde que está ahí y alguien vuelva a hacer un módulo de Casa Somos París, digamos. ¿no? Además, eh, cuando alguien va a buscar algo, algo de consul, entiendo que no va ni a Quito ni al proyecto que hicimos nosotros de Más Democracia, sino va a Consul. Y si está allí, mucho mejor que ponerlo yo en nuestra página web de, nuestra, de nuestro pequeño equipo de trabajo. Eh, lo podemos indexar en Google, pero seguro que cala mucho más y llega mucha más gente eh, si está en el sitio correcto. Hi, uh, my name is Ori. Uh, I was curious, as you guys develop new features on console, how do you think of evaluating sort of the impact of these new features on the overall experience, whether it's in participatory budgeting or Uh, some of the great stuff that you've done in Quito around sort of volunteering and uh, the Casa Somos um, our, our approach is to to be as user-centered as possible and so we we don't look for features to develop we um, Talk to the folks who are using it and say, you know, what would you need? What could you use um, and sort of just continue to iterate in that direction and continue to make sure that um, we're talking to the people who are using it so that they could give us the feedback on whether it was helpful or what needs to change. Um, and so that's that's something that's continuous. And, and again, I just want to say again, we're trying to figure out who we're building this for. Is this, is this for the users? Is this for city staff? Um, because each of those has a very different direction of development and needs um, that, that could be checked off. So. Sí, eh, en nuestro caso, muy similar. O sea, partimos de la de la necesidad del, del usuario final, ¿no? que es la, en este caso la institución, la, la Secretaría de Coordinación. Hicimos una ingeniería interna, llamémosle así, un User Experience, en función de qué necesitan, qué quieren los usuarios. Está implementando, se está testeando y muy probablemente tengamos una retroalimentación y luego un, un nuevo desarrollo ¿no? Para, con nuevas funcionalidades y, y mejoras al respecto. Y por último, en nuestro caso, pues fue Medialab Prado con Residencia Hacker quien definió, haciendo unos grupos de trabajo, eh, qué funcionalidades podían mejorar eh, esa interacción de los usuarios y esa información. Ellos hicieron ese trabajo de análisis, nosotros lo respaldamos con el equipo de, del Core de Consul y lo pusimos en práctica y... Evidentemente Media Lab Prado lo obtuvo esta información en base a unos estudios pero nosotros nos limitamos simplemente a lo que es la ejecución, el desarrollo puro y duro de las funcionalidades y la valoración posterior tanto como el equipo del Core como con Media Lab y, y su gente. Francesco, Paul, CNN, you're doing a fantastic job, thank you so much, big round of applause please.